Es el hombre así perece También No te ilusiones Dios, aleluya, el coro de niñas de la iglesia penda que está cosecha en el 25 aniversario aquí en esta ciudad de Chiclayo. Amén.